Vamos a comenzar un pequeño curso sobre la librería NumPy de Python. La librería NumPy está especializada en cálculos matemáticos y es la que sirve de base a todo el ecosistema de data science y machine learning que tan importante es hoy en día en Python. Lo primero vamos a comprobar las versiones con las que estamos trabajando. Ejecutamos la celda y vemos que la versión de NumPy a día de hoy es la 1.23. Y la versión de Python con la que trabajamos es la 3.9. Vamos a empezar a crear arrays o vectores de una única dimensión. Para ello le damos un nombre, basera, va a y vamos a utilizar la función array. Escribimos np porque es el nombre o alias que le hemos puesto a la librería NumPy. Bueno, pues después de la función array tenemos que escribir en una lista los elementos que van a formar el vector. 3, 14, 15, 92. Ejecutamos la celda y ya hemos creado nuestro array. Vamos a visualizarlo. Escribimos el nombre de la variable y lo visualizamos. Si utilizamos la función print se visualiza de manera ligeramente distinta. Vemos que no escribe la palabra array y que tampoco escribe las comas. Lo que vamos a ver ahora es cómo se puede comprobar en general cuántas dimensiones tiene un array. El que hemos construido tiene una dimensión, pero en general con el atributo ndin podemos comprobar el número de dimensiones que tiene. Efectivamente, nuestro array es de una única dimensión. El tamaño no tiene mucha importancia cuando trabajamos con vectores. Es mucho más importante cuando trabajamos con matrices. El atributo shape nos va a dar la siguiente información. Nos dice que tiene una sola dimensión y que en esa primera dimensión tiene cuatro elementos. Y ahora vamos a ver de qué tipo son los elementos que forman el array. Para ello utilizamos el atributo de type que proviene... de de la palabra inglesa data type, lo ejecutamos y vemos que en nuestra máquina nuestro array es de tipo in 64 son enteros de 8 bits. Esto es dependiente de la máquina, o sea que en otro lugar donde ejecutemos NumPy puede ocurrir que los enteros no sean de 64 sino que sean de 32 bits.